a todos y bueno en el día de hoy vamos a hacer una entrega hacia la trinidad hay tres formas de llegar en bicicleta hacia la trinidad posiblemente cuatro una de ellas es subir por los naranjos para llegar este por el castillo la segunda y es ir por los amanes y llegamos automáticamente a la trinidad o por Prado del Este hacia Baruta y subir hacia la tri eh, conectar con la Trinidad. Ambas rutas son fuertes, ambas rutas tienen lo suyo. Vamos a ver cuál es. Con ah, aquí me encontré, compadre. El condenado me estaba esperando, me debe el corte que tiene por ahí guardado y no me la... pero, ma, ma, pero, lo ha dado. Pero, lo conseguimos con mi aquí dándole un pequeño recorrido que Por ejemplo, subir por el lado del este, un poco más largo, eh, eran como 10 kilómetros adicionales, eran como un kilómetro y medio adicional. Por los naranjos son 500 eh, de diferencia entre subir por los naranjos y subir por, por los amanes, que este es por donde yo voy a tomar. Este, sea, es exigente, es subida, luego de retorno, tienes que hacer otra vez la subida para poder descender y ahí es lo complicado eh, Una opción para retornar tomar autopista, tomar la autopista de, de la Trinidad para descender o bajar por los naranjos Como podrán observar, hice un pequeño guardabarro este, para la parte eh, frontal de la bicicleta, justamente detrás del coche delantero, porque estaba cansado de que cada vez que pasara por un charco me salpicara de esta zona hacia la camisa. Entonces lo hice con un bote de refresco, no se vayan a compensar la vida con esto. le un tipo un bote de malta, este, de, estos, de dos litros, de un litro y medio. unos tirrales, listo, eso fue todo no hay mayor misterio bueno, no grabé cómo llegar aquí porque la verdad que estaba concentrado en llegar, pero estoy en la Universidad así, voy a decir que es una subida bastante fuerte no es fácil pero imposible tomó como, como alrededor de una hora Bueno, entregado el paquete de lo de hoy vamos otra vez a bajar a Caracas eh, retorno puede ser por aquí por los samanes dirección los semanas? para que hacer esa una subida y si no quiero hacer subida lo más rápido irnos por aquí lo más lleno posible a comer un momento eh, para continuar luego ahora en la tarde con las últimas entregas eh, vamos a aprovechar que en el parque francisco de miranda o lo que es el parque del este está un bici estacionamiento no sé si puedo de ahí la bicicleta si todavía lo permiten para sentarnos a comer ahí y hablamos de otras cosas aquí la lluvia pero ni con este hacia allá hacia el fondo